El SUD puede ser ocupado para levantar una señal de línea, incluso la señal de un micrófono de contacto. Por supuesto que también subirá el ruido base e incluso distorsionará la señal. Para eso está diseñado. Conectamos la salida L o la que queramos procesar al SUD. La salida del SUD al efecto de Erika sins y luego al módulo de salida para grabar el audio. Evidentemente, este flujo de señal será diferente... En cada caso. En este video lo ocuparemos con el IK Multimedia 1 y con la MPC Live. Dado que el SUD tiene solo una entrada, solo puede preamplificar en mono. Ingreso un arpegio en el SINTE. El truco para lograr mayor amplificación es conectar un voltaje externo, en este caso el canal 2 de Mats. Lo conectamos a través de un cable de tip-top audio para tener una copia disponible, ya que se puede aumentar también el voltaje que abre el VCA. Esto amplifica y colorea la señal entrante. ruido se produce por el cable de tiktok al hacer la conexión. Este es el volumen original al módulo. me cayó.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 Cambio el sintetizador y volvemos Hacemos lo mismo que en el parche anterior Sin embargo necesitamos un cable de un cuarto a 3,5 milímetros Dado que la MPC posee esa conexión de salida Esperamos que estos ejemplos sean punto de partida para la exploración sonora.